yo les dije hace unos días, esto se está poniendo caliente y tarde que temprano vamos a terminar dando la noticia ayer dimos la noticia de que Alex fue pues, extraditado a los Estados Unidos y eso fue pues el boom y qué hace el régimen de Nicolás pues tratar de evadir, tratar de hacer cortinas de humo y de ahí que toma la decisión de salirse de los diálogos en México ahora lo de los diálogos en México yo lo he venido diciendo a lo largo de todos estos meses eso es una payasada una payasada no por los que están yendo, sino porque a maduro le vale huevo lo que firmen allá porque si bien sea que firme una cosa pero hace otra o sigue cometiendo arbitrariedades pues de nada sirve por ahí se sacó la disculpa que era que los de la unión europea habían dicho que no sé qué se estaban metiendo en otras cosas que estaban saboteando los próximos comicios entonces que había la posibilidad de que ellos se retiraban y ahora como no como no pudieron salirse por ese lado, pues entonces encontraron el papayazo directo ahora con la extradición a los Estados Unidos de Alex Zapp. Esto es lo que normalmente llamamos nosotros como pataleo de ahogado. ¿Por qué? Porque aquí lo que se está es derrumbando el castillo. Mi abuelo decía, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Y aquí está pasando exactamente eso. Sí, venimos de unas cosas atroces con esa dictadura, pero yo... Lo vaticiné hace varios meses. Después de que Alex se sea extraditado a los Estados Unidos, Maduro y muchos de la dictadura de Maduro tienen un pie en la cárcel de los Estados Unidos y se van a acordar de mí. No les voy a decir qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana o qué va a hacer esta semana, pero en los próximos días vamos a ver rodar cabezas que ni siquiera nos imaginábamos. Porque ahorita Alex Zapp, en Estados Unidos podrá ser muy fuerte, podrá callarse lo que quiera, pero después de que comience la terapia en, lo, en las cárceles de los Estados Unidos canta porque canta y para completar la torta se les agrandó el problema con la muerte del general Baduel que ellos según dicen, produjo un paro cardiorrespiratorio por causa del COVID y e inmediatamente salió la hija a decir que él no tenía COVID esto se calienta más y no olvidemos que para completar más el problema, dos de los activistas, Javier Talazona y su también tienen COVID. ...y están en cautiverio y ya son 10 los que han muerto en cautiverio... ...y que son responsabilidad de la dictadura de Maduro. Esto se pone caliente y esto cada vez se está desmoronando más. Definitivamente tenían que buscar la disculpa perfecta para retirarse de la mesa de diálogo. Evaden de nuevo la atención urgente al país. Juan Guaidó repudió la decisión del régimen chavista de romper el diálogo en México... ...por la extradición de Alexa Guaidó calificó de irresponsable la decisión de la dictadura de maduro de no asistir a las, a las negociaciones este domingo ya habían sacado una disculpa estúpida que la unión europea estaba incumpliendo los acuerdos ahora la dictadura convirtió el hambre en arma de control social y en un negocio para sus jerarcas quienes hoy responden ante la justicia con la irresponsable suspensión de su asistencia a México, evaden de nuevo la atención urgente al país, que hoy sufre el 76.6% de pobreza extrema. Desde el comienzo sabíamos que ellos no hablaban con la verdad. Estos son puros habla M. Las soluciones que necesita Venezuela son urgentes y ningún interés debe anteponerse a la emergencia. Mejor dicho, esto debería estar por encima de todo, pero para ellos es lo contrario, esta noticia se pone cada día más candente, se pone cada día más de grueso calibre, pero quiero adentrarme bien, pero antes de iniciar quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales porque vamos a seguir dando la noticia de lo que está pasando y de lo que va a a pasar sobre todo en estos días con la extradición de alesab desde el comienzo sabíamos que ellos no hablaban con la verdad pero más sin embargo guaidó Dice, ratifico mi compromiso de seguir insistiendo en la necesidad de lograr un acuerdo integral que solucione la crisis que nos permita hacer justicia y recuperarnos como país. Nuestro compromiso con los venezolanos sigue intacto y no vamos a descansar hasta lograrlo. Cada minuto que se postergue se cuentan en vidas, desafortunadamente, eso es lo que más se está peleando, porque si bien hablábamos de delitos de lesa humanidad, supuestamente hablábamos de un pasado, pero lo que está diciendo aquí Guaidó es muy cierto, cada minuto que se postergue más, siguen contando vidas personas que pierden la vida de una forma precaria y de una forma Desastrosa porque muchos de ellos inclusive ni siquiera sabe por qué están ahí. Los venezolanos son y deben ser la única prioridad en este momento. Respaldamos y celebramos el sistema de justicia de los países democráticos como Cabo Verde, nación que reconocemos por su independencia y firme en medio de tantas presiones solo en democracia impera la justicia Guaidó también insistió que la de la dictadura se exhibe utilizando un sistema de justicia secuestrado como herramienta de tortura y persecución ahora vamos a adentrarnos con respecto a al -Sat. al -Sat, colombiano de origen libanés de 49 años apareció en los medios cuando la fiscal venezolana, ustedes se acuerdan de la fiscal Luisa Ortega, quien huyó hacia Colombia y está en asilo, le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros del presidente venezolano Nicolás Maduro, SAP nacional en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited, acusada de suministrar alimentos y víveres con sobreprecios a la administración de Nicolás Maduro, el empresario y tres hijas, recordemos que eso fue una catástrofe el empresario colombiano y los tres hijastos de maduro se lucraron de estas operaciones con cientos de millones de dólares según las autoridades estadounidenses esto está caliente pero la torta sigue creciendo y para completar este chicharrón la comisión interamericana de derechos humanos denunció este sábado que existen hipótesis inconsistentes sobre la causa de la muerte del militar venezolano raúl baduel en prisión la comisión pidió al régimen de maduro comenzar una investigación seria e imparcial al respecto exhorta a las autoridades a iniciar sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva. Asimismo recuerda al estado de Venezuela en su posición de garante. Tiene el deber de proteger la vida e integridad personal de quienes se encuentran bajo custodia. ¿Por qué decimos que esto es interesante y por qué decimos que esto es, en este momento es peligroso? Porque si bien sabemos Maduro se retira de la, de la negociación de los diálogos en México. Pero por un lado cogen al pollo Carvajal en España. Que está cantando y está colaborando con la P Corte Penal Internacional. Por otro lado, Estraditan, Alex Saab, que canta porque canta. Y por otro lado, viene lo de Baduel, que muere en cautiverio. Y aparte de eso, es otros dos activistas, como Javier Tarazona y el hermano de él, que están con COVID. Y que la Corte Penal los tiene pues encima, porque hemos dicho, un paso en falso que de Nicolás. Y eso es en cuestión de horas que se cae la dictadura de maduro y que posiblemente le tocaría volarse a alguno de los países amigos para que no le echen mano raúl isaías baduel militar venezolano el que murió preso político desde 2009 por parte del chavismo falleció el pasado martes un paro cardiorrespiratorio como consecuencia del covid 19 según informó el arrodillado fiscal general del régimen de maduro Tarek William Sa. Esto luego fue desmentido por la hija de Baduel, quien aseguró que su padre no había contraído el coronavirus. Recordemos que Baduel había sido trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en el helicoide. Por su parte, el vicepresidente del foro penal Gonzalo y reaccionó al fallecimiento de Baduel, indicó que con la muerte de Raúl Isaías Baduel, ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia la responsabilidad sobre la vida y la salud de cualquier detenido recae sobre el estado se exige continuamente tratamiento médico para los presos pero casi nunca hay una respuesta adecuada ahora si miramos quién era Baduel, no era un militar más no era un militar del montón fue ministro de la defensa hombre cercano a hugo chávez en el 2012 encabezó la operación cívico militar que restituyó en el poder a Chávez luego del golpe de Estado en ese país en el 2002. Además fue comandante general del ejército venezolano desde enero del 2004 hasta julio del 2006 y ministro de la Defensa desde junio del 2006 hasta julio del 2007 él se queja ante eso y seis meses después en enero del 2008 fue detenido acusado y sentenciado en 2010 por sustracción de dinero de las fuerzas armadas supuestamente ese fue el delito que le encabezó la dictadura de maduro casi ocho años en prisión por la presunta apropiación indebida de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro más sin embargo Baduel negó los cargos y sostuvo que todo era parte de una persecución en contra por oponerse a Chávez además los cargos en su no contaban con sustento jurídico la justicia chavista tampoco respetó su jerarquía de general en jefe al tratar el caso en un tribunal de militar de primera instancia. ojo si vemos que esto lo hacen con un general de alto rango y que era mano derecha de, de Hugo Chávez y que incluso llegó a ser mano derecha o oh, hombre importante ...en la cúpula chavista, si se lo hacen a él, ¿qué más puede esperar... Un ciudadano del común Pues lo desaparecen y no pasa nada Pero ojo, esta semana no fue muy buena Para Maduro, porque vuelvo y digo El pollo Carvajal está hablando Estradita está, Se muere Baduel Y aparecen dos más contagiados que son los activistas Tarazona. aquí se está Complicando, y ojo, estén atentos A la noticia porque yo diría Que en los próximos días Van a comenzar a rodar cabezas Tan grandes que nosotros Hasta nosotros mismos nos vamos a hallar una sorpresa Esperemos que dentro de esas cabezas grandes que están rodando, vaya la de Diosdado, la de Vladimir, la de Tarek Williamsad, la de Tarek El Ansami, la de Nicolás Maduro y la de toda esa partida de vagabundos que mal tienen a Venezuela, esto es una buena noticia, ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.